Hola gente, estamos en un nuevo vídeo de un tutorial de cómo hacer a Donatello en Fortnite Si queréis más vídeos como estos, podéis, podéis suscribiros y darle a like Bueno, lo primero, la cabeza verde, ¿vale? Lo siguiente lo vamos a hacer morado Ahí Lo siguiente también morado Los zapatos también morados los guantes también morados Los brazos verdes Las piernas verdes Los calcetines morados también Y la bandana morada también Y así se vería nuestro Donatello en Fortnite